Anin bawa kawa ke sana bawa betapuh pasang pergi di sana Beta pu sa ale adi. Hasta el final, para que podamos estar juntos. Nada más Beta que Epa la y Animbao Cavarca Sana, Bao Beta Pu pasa, Sana. Díaz, betapu rindu Díaz, betapu saya Biar betapu sayang ale ada di hati Yo alenyo sampai Tengo tanto amor Bikin tercela io Berkarat cinta beta cinta masa yang paling sayang masih memikin Jesús a